Muy buenas tardes, bienvenidos a Enlace Noticias Los saludamos con información importante de las últimas horas Iniciamos con titulares Alcalde Fabián Echavarría pide al gobierno nacional protección para Yondó Ante el incremento de actos delictivos que denuncia como autoridad en su territorio Gaula de la policía advierte a la comunidad sobre casos de extorsión en diferentes modalidades A esta hora en el auditorio Edgar Carcote se lleva a cabo la sección de alerta temprana por parte de la Defensoría del Pueblo la empresa Aguas de Barranca Bermeja habla acerca de la puesta en funcionamiento de la nueva red de acueducto en el barrio Colombia. Y a esta hora les contamos cómo avanza Fritarte en el parque infantil donde podrán encontrar una gran variedad de productos fritos. En los deportes, Alianza Petrolera enfrentará a Deportes Tolima de visitante en un encuentro válido por la fecha 17 de la liga. Para este partido no habrá novedades en la lista de convocados. Y al cierre, joven barranqueño lanza cover musical al ritmo de género popular. Con el patrocinio de productos Las Delicias, Delicias, líder en limpieza. Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos enlace Noticias. Barranqueños son discriminados en Cartagena por no ser mano de obra local. En video quedó registrado el momento en el que son bajados de un bus por ser mano de obra foránea en la heroica. La organización, compañeros, se bajan y los foráneos se van de la ciudad. No pueden trabajar aquí. Vaya donde su contratista, vaya de su empresa y que se vaya. Bueno, es que exactamente, eso es lo que vamos a hacer. Acá se van a bajar, van hasta la oficina, firman y se van. Es decir, la mano de obra local se tiene que respetar. Por lo menos nosotros no estamos... De una forma con armas intimidando su vida. Ahora tienen miedo. Váyanse, váyanse de aquí. Váyanse, váyanse. Váyanse de aquí. Esto no va a arrancar que se vayan de aquí. Se van, váyanse. Que se vayan, que se vayan, que se vayan. Que se vayan, que se vayan. Váyanse. Que se vayan. Que se vayan. Por donde vinieron, que se vayan. En Barranca se guapean. En Barranca se guapean. Que se vayan los barranqueños. Que se vayan. que se vayan. Aquí también hay mujeres para trabajar y bonitas. No jodas. Que se vayan. Que se vayan. Él también tiene que irse. Es violín, es violín. Que se vayan. Que se vayan los barranqueños. Que se vayan los patebacas de Tabasca. Barranqueños, que se vayan. Que se vayan. ¡Que se vayan los barranqueños! Es el video que circula hoy por redes sociales de la situación que se registra en la ciudad de Cartagena con mano de obra barranqueña trabajando en la refinería Reficar. Y un hombre resultó herido en atentado sicariar en el barrio 22 de marzo en la comuna 3 de Barranca Bermeja. Hacia la medianoche de este miércoles, un hombre resultó herido en el barrio 22 de Marzo, una 3 de Barranca Bermeja. Según testigos, los hechos se registraron cuando la víctima Tyson Jiménez se encontraba cerca a su vivienda y sujetos desconocidos atentaron contra su vida, ocasionándole una herida de bala en su pierna, por lo que tuvo que ser trasladado a un centro asistencial de la ciudad. Autoridades competentes adelantan labores de investigación para dar con la ubicación de los responsables del hecho. Hasta el momento no hay mayores detalles de lo sucedido y la policía no ha emitido pronunciamiento ante el hecho. En actividades de planes de registro y control, Policía Nacional incautó marihuana tipo Cripi en el municipio de Puerto Boyacá. Policía Nacional logró la incautación de 1.200 kilos de marihuana tipo creepy en el municipio de Puerto Boyacá. Según reporte de las autoridades, la incautación se logró en actividades de planes de registro y control y el estupefaciente venía camuflado en dos camionetas. En una nueva acción contra el narcotráfico, la Policía Nacional, mediante la seccional de tránsito y transporte del Magdalena Medio, logra la incautación de más de una tonelada de marihuana tipo Cripi, sustancia que era transportada en dos vehículos tipo camioneta. El caso se registra en la vía que comunica el municipio de Puerto Salgar con el municipio de Puerto Boyacá. Autoridades manifestaron que observaron sospecha de dos conductores de vehículos tipo camperos. Se dijo que uno de los conductores, quien pretendía burlar los controles policiales, fue capturado y puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, quien debe responder por el delito de porte y tráfico de estupefacientes. Donde uniformados, mediante actividad de registro y control, se percatan que dos vehículos Renault Duster ingresan a un parqueadero evadiendo el puesto de control. De inmediato se desplazan al sitio y logran la captura de uno de los conductores de los vehículos que transportaba el superfaciente y quien es dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Con ese contundente golpe contra el narcotráfico se logra sacar de las calles cerca de más de un millón de dosis que iban a ser comercializadas por un valor de 875 millones en la ciudad de Bucaramanga. Invitamos a toda la comunidad a denunciar oportunamente cualquier hecho delictivo a la línea 123. Autoridades informaron que seguirán implementando esos controles en todas las vías nacionales de la jurisdicción del Departamento de Policía Magdalena Medio, evitando de esta manera la comercialización de drogas y sustancias químicas. Gabla de la Policía advierte a la comunidad sobre casos de extorsión en diferentes modalidades. El Gabla de la Policía del Departamento del Magdalena Medio hace un llamado a la comunidad a ser muy cuidadosos con su información personal, manifestando que en Barranca Bermeja se siguen presentando casos de extorsión en distintas modalidades. Se siguen presentando las extorsiones, digamos que en distintas modalidades, en este caso pues especialmente a través de redes sociales y entornos digitales que consiste básicamente en la modalidad de falso servicio, y es que las personas son citadas a puentes o Sogamoso, aquí al corregimiento del Tigre en Yondó al llanito, al centro eh, para ser contratados por algún servicio dependiendo de la actividad económica a la que la persona se dedique y pues desafortunadamente a través de intimidaciones vía telefónica terminan amenazando a los familiares y consignando pues dependiendo de la capacidad de las personas ciertas sumas de dinero 500 mil pesos, un millón, tres millones de pesos y hemos visto casos de personas que han venido de otros departamentos como por ejemplo Meta, Boyacá a contratar acá algún servicio y desafortunadamente pues han sido engañados de esta manera por, por los delincuentes desde las cárceles. A pesar de que han disminuido los casos con respecto al año anterior, sigue siendo una situación preocupante y delicada. Sin embargo, uno ve que las personas, muchos ya conocen la modalidad y en mi dato llaman al gaula, se acercan a las instalaciones y logramos de pronto ubicar a la persona ya en los lugares que les dije y evitar el pago de cualquier cuantía. Sin embargo, hay personas que vienen de otros lugares que no son de acá, propiamente de Santander o de Magdalena Medio, que no conocen muy bien la modalidad y han caído pues, en este tipo de delito. El GAULA dio algunas recomendaciones para evitar este tipo de situaciones e invita a denunciar estas llamadas que realizan desconocidos con la finalidad de obtener dinero a través de engaños. Que pueden acercarse o llamarse a la línea 165 del GAULA de la Policía para nosotros darle una asesoría. ...y siempre que los contraten a algún lugar donde ellos no conocen muy bien... Eh, ...que les van a sobrepagar la actividad comercial que ellos realizan... ...siempre verifiquen muy bien que no sean estos lugares de El Tigre... ...Puente Sogamoso, El Llanito, El Centro... ...que por lo menos no es que no vayan, sino que verifiquen muy bien la información... ...de que la persona que lo está contratando sí tiene una actividad comercial... ...que usted le cuente a su familia o a su empresa hacia dónde se dirige... ...porque ellos le piden mucha información placa de vehículo, acompañante, eh, cuánto tiempo viene, cuánto se demora y con esa misma información que ellos suministran es que el victimario termina extorsionándolo posteriormente. En caso de ser víctima o recibir llamadas de este tipo, comuníquese inmediatamente a la línea 165 del GAULA de la Policía y exponga el caso. En Chrome encontrarás experiencia y tecnología, la mejor combinación para expresar tu sonrisa. Agenda tu cita en www.chrome.com.com Se realiza reunión en el auditorio Edgar Cote de Alerta Temprana por el tema de orden público en Barranca Bermeja y en otros municipios del magdalena Medio. En el lugar de la noticia se encuentra la periodista Angie López. Adelante Angie, buenas tardes. Así es, en estos momentos me encuentro desde la auditoría del Centro Popular Comercial CPC, donde se está llevando a cabo una reunión de alerta temprana por el tema orden público en Barranca Bermeja. En esos momentos me encuentro con Iván Madero, presidente de Creos, quien nos va a contar acerca un poco de lo que se está llevando a cabo en esos momentos. Bueno, este es una reunión de análisis y seguimiento a las alertas tempranas. Ese es un CIPRAT que ha convocado el Ministerio del Interior del de Gobierno Nacional, donde se le hace seguimiento a la alerta temprana 027 del 2022, que publicó el sistema Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, el cual eh, es, eh, hace público los riesgos y las graves violaciones a los derechos humanos que viven dos departamentos, Santander y Antioquia. En los municipios de Santander resalta Simacota, Barranca Bermeja y Puerto Wilches. Y en el de departamento de Antioquia resalta el municipio de Yondó. Estos municipios están siendo, ¿sí? están viviendo una crisis humanitaria por los graves riesgos y graves violaciones a los derechos humanos que están sufriendo las comunidades y los líderes sociales en la región del Magdalena Medio. ¿Cuál es el objetivo de esta reunión? Es hacer seguimiento... Eh, a la implementación de las recomendaciones que establece la alerta temprana por parte de la institucionalidad. Los alcaldes, eh, ese, la fiscalía, el ministerio público y todas las entidades que tienen que ver con las garantías eh, a los derechos humanos, a la seguridad y a la convivencia deben dar una respuesta a las recomendaciones que ha esta, establecido esta alerta temprana, la 027, que es la que se le va a dar seguimiento hoy. Así es, bueno, en estos momentos se encuentran realizando esta importante reunión, lo cual se lleva a cabo por una alerta temprana aquí en la ciudad de Barranca Bermeja. Con esta información nos despedimos, sigan ustedes con más información en estudio. Gracias Angie, y precisamente el alcalde Fabián Echavarría pide al gobierno nacional protección para el municipio de Yondó ante el incremento de actos delictivos que denuncia como autoridad en su territorio. Frente al tema de orden público en el Magdalena Medio, desde el municipio de Yondó, el alcalde Fabián Echavarría pide urgente acompañamiento del Gobierno Nacional ante hostilidades del ELN. En carta a presidencia, el alcalde de Yondó dio a conocer las alteraciones de orden público que se vienen registrando, por lo que se pide intervención urgente ante hechos delictivos atribuibles a diferentes estructuras del ELN. El alcalde en la comunicación relacionó situaciones que se vienen dando por el grupo insurgente, el reclutamiento forzado de menores de edad en la zona de reserva campesina del Valle del Río Cimitarra, la exigencia económica del 10% del valor de los proyectos pedet financiados con recursos del Sistema General de Regalías mediante OCAD PAS, ocasionando suspensiones contractuales, asunto que podría llevarlos a un detrimento patrimonial. La quema de cinco vehículos de transporte público al servicio de empresas contratistas en el casco urbano a fin de presionar exigencias económicas. El secuestro de más de 500 cabezas de ganado, equinos y herramientas de labor para posteriormente realizar cobros extorsivos a cambio de regresarles lo hurtado a las fincas de la región. La exigencia económica de 15 mil pesos a los pequeños agricultores y ganaderos de la zona de reserva campesina del Valle del Río Cimitarra por cada cabeza de ganado la presencia armada en medio de comunidades víctimas del conflicto, centros educativos rurales y caseríos circunvecinos donde habita población civil. El alcalde en la misiva dice, reitero la petición de poner mirada especial en nuestro municipio y gestionar un desescalamiento inmediato de las hostilidades en el territorio. La comunicación ha sido dirigida al Ministerio del Interior, el Congreso de la República, la Comisión de Paz, Oficina del Alto Comisionado para la Paz, Defensoría Nacional del Pueblo, Procuraduría General de la Nación, Comisión de Verificación de la ONU. La empresa Aguas de Barranca Bermeja habló acerca de la puesta en funcionamiento de la nueva red de acueducto en el barrio Colombia. Con éxito se realizaron labores de entrada en funcionamiento de la nueva red de acueducto en la obra Colombia Fase 1 y 2. En total la empresa Aguas de Barranca produce 24 empalmes de tubería desde 18 hasta 4 pulgadas para poner en servicio la nueva red de distribución de agua potable en el barrio Colombia. Muy satisfecho diríamos nosotros, todos los del equipo que estuvimos allí trabajando, el cronograma lo logramos cumplir incluso antes del punto señalado. Eh, habíamos pensado en estas 24 horas. A través de las experiencias que habíamos tenido anteriormente, algunas dificultades que salían y que se expandían los, los tiempos. Pero con ello, a ver, lo que logramos es que afortunadamente logramos hacer todas esas eh, cambios en nuestra rehabilitación de la redes de la de la Comuna 1 y 2. Eh, más de 200.000 eh, habitantes y están siendo beneficiados en este proyecto que para nosotros, como aguas de Barranca Bermeja, eh, nos da mucha, mucha satisfacción el poder lograr vencer esta barrera que viene años tras años del servicio de, del, del agua en en especial en la Comuna 1 y 2, tener redes tan, tan antiguo La empresa explica por qué al momento de restablecer el servicio se presenta arrastre de partículas, a pesar de que la tubería es nueva. Hay de todas maneras y no podemos desconocer. Hay un arrastre mínimo, si lo comparamos con los tiempos anteriores, podríamos decir que el arrastre se presentó entre un 10 a un 5%. Sí, eh, En algunos sectores eh, ya no se concentró casi nada porque en la medida en que nosotros también teníamos todas las vibrantes para las urbas, para limpiarlo, porque quedan residuos, eh, eso también se logró eh, controlar y nosotros este, aproximadamente entre las 10 y las 11 de la noche comenzamos a restablecer el servicio con este corte de servicio por 24 horas se logró poner en funcionamiento totalmente la nueva red y la empresa manifiesta que continuarán con los trabajos de recuperación de vías y andenes en todos los sectores intervenidos. Esto con el fin de finalizar las obras completamente el próximo 30 de octubre. El Liceo Bilingüe Rodolfo de Regina sigue posicionado como uno de los mejores colegios en Barranca Bermeja, en Santander y en el país una educación para la ciencia y la investigación, salas especializadas, laboratorios de idiomas, química, física, música e informática, inscripciones abiertas. Seguimos llevando a la comunidad el acontecer de Barranca Bermeja y la región. Si quieres saber más de estas noticias, ingrese a www.enlacetelevisión.com. Pausa, ya volvemos.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 Juntos hemos sonreído, soñado y hasta llorado de emoción. Nos une el amor por un equipo, por una pasión deportiva. Nos une una alianza que no se rompe. Celebramos junto a los hinchas de corazón cada jugada y el orgullo de vestir una camiseta que representa la energía barranqueña.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 El segundo encuentro de egresados del Instituto Técnico Superior de Comercio Promoción 1976 se llevará a cabo los días 11, 12, 13 y 14 de noviembre de 2022. Los interesados en participar pueden comunicarse con Edi Salcedo al 314-791-8705 o al 313-453-5670. Instituto Antonio Nariño, desempeño muy superior a más.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 Atención Barranca Bermeja Llega lo mejor de la tecnología alemana El paciente ve en la pantalla de qué está enfermo Y le dicen si su enfermedad tiene o no tiene cura Cúrese con solo gotas y cucharadas Con medicina alemana la que te cura en pocas semanas Valor de examen y consulta 50 mil pesos Carrera 20, número 4833, Barrio Colombia Llame y separe su cita al 316-827-9046 Alex Alberto García, gotas que curan Usuarios de Sabia Salud y Nueva Epoca. PS contributivo y subsidiado ya son beneficiarios del Hospital Regional del Magdalena Medio y tienen acceso a un amplio portafolio de servicios con más de 11 especialidades dirigidas por profesionales de gran trayectoria que estarán al frente del cuidado de tu salud. Agenda tu cita a través de los canales de atención que hemos dispuesto para ti. Seguimos creciendo, seguimos mejorando. Hospital Regional del Magdalena Medio.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 Mensajería Serviflash, tu mensajería de confianza. Ahora, cuenta con motocarga. Ampliamos nuestros servicios para ofrecerte lo mejor. Llámanos y pide tu servicio de motocarga al 301-667-5412. 301-667-5412. Mensajería Serviflash. Parque Residencial Nuevo Horizonte, el proyecto inmobiliario más grande que tendrá Barranca Bermeja.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 una cooperativa. Somos una familia. Asistir a todos los controles prenatales es un acto de responsabilidad y amor por tu bebé. Este debe realizarse de forma integral, en compañía de tu pareja y con regularidad para un embarazo sano y libre de todo riesgo. Si eres población migrante, también pueden acudir a los centros de salud del distrito para recibir la atención médica requerida. Plan de intervenciones colectivas por la salud de todos. Alcaldía Distrital de Barranca de Hermeja, Empresa Social del Estado de Barranca de Hermeja. En Bestec puedes encontrar todo lo que necesitas en tecnología para esta temporada: computadores e impresoras de las mejores marcas y con garantía local. Visita Bestec en el sector comercial. Y a esta hora se lleva a cabo la actividad Fritarte. Para ampliar nuestra información está el periodista Milady Jiménez en el lugar de la noticia. Adelante, Milady, buenas tardes. Muy buenas tardes, a esta hora me encuentro en el Parque Infantil, donde se lleva a cabo la actividad fritarte. En este momento me encuentro con Priscila Paramo, quien es profesional de la Secretaría de Empresa y nos va a hablar un poco acerca de esta actividad. Cuéntanos Priscila, eh, ¿quiénes hacen parte de esta actividad? Hola, buenas tardes Barraca Bermeja, sí, eh, Fritarte es un evento eh, dirigido al sector gastronómico, eh, aquí van a encontrar más de 30 emprendimientos que nos van a brindar todo lo que es fritos como papas, eh, empanadas, carebañolas chicharrón eh, chorizos todo lo que tenga que ver con este, con este gremio. Priscila, ¿con qué fin se realiza esta actividad? Bueno, el fin eh, la alcaldía distrital de Barranca Bermeja a través de la Secretaría de Empleo, Empresa y Emprendimiento siempre es reactivando el sector económico de, de estos emprendimientos, ¿sí? no solamente eh, apoyamos este sector gastronómico sino también varios sectores ¿Hasta qué hora van a estar acá en el, parque, en el parque infantil? Bueno, vamos a estar hasta las 9 de la noche del día de hoy Realizaré la invitación a los barranqueños para que asistan Claro, Barranca Bermeja, cordialmente invitados, que vengan acá al Parque Infantil, aún hay tiempo, vengan, disfruten en familia, vengan todos y de paso apoyamos a estos emprendimientos. Gracias Priscila, esta es la información que se tiene hasta el momento en esta actividad llamada Fritarte, donde tienen tiempo para que todavía asistan y disfruten de todos los productos que pueden encontrar aquí en este lugar. Mientras tanto sigan ustedes en estudio con más información. Gracias mi lady por esta información y se realiza en y embellecimiento al lote de Unipaz frente al barrio Miradores del Cacique. Buscan garantizar la seguridad en ese sector donde se llegó a denunciar posibles torturas a habitantes de calle. Ante los hechos delictivos que se han registrado en este lote de Unipaz en la calle 60 frente a miradores del cacique, la propia universidad ha adelantado el encerramiento de este predio refugio de habitantes de calle. La más reciente denuncia sobre hechos delincuenciales tiene que ver con posibles torturas en el sitio donde fueron halladas sogas que habrían sido usadas para tales propósitos nada santos. Habitantes de los barrios aledaños insistieron ante las autoridades para acabar con la guarida ubicada a pocos metros de la zona escolar del distrito. Esta es la imagen que hoy tiene lugar tras la intervención adelantada por Unipaz de enmayado y embellecimiento a continuación conozca información institucional del proyecto de la de infantas el blog del pregonero en el corregimiento el centro en 90 segundos les contaré qué es noticia en nuestro corregimiento el centro bienvenidos a copetrol al parque copetrol al parque llegó al colegio blanca durante padilla con buena energía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 En la Cámara de Comercio queremos que sus sueños se hagan realidad.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 El club de patinaje Caciques participó el pasado fin de semana en campeonato nacional realizado en la ciudad de Valledupar. Fueron 37 deportistas los que viajaron y obtuvieron en total 102 medallas, las cuales llenan de orgullo y satisfacción al club, teniendo en cuenta que participaron alrededor de 94 clubes de todo el país. Para comentarles un poquito de cómo nos fue en la competencia de la semana pasada en la Copa PIP que se realizó en la ciudad de Valledupar, este, fuimos con 37 deportistas, nos trajimos un total de 102 medallas en los días de competiciones y 102, 104 medallas. Este, fue una competencia muy reñida, un poco desorganizada, pero gracias a decir, en los, en los resultados que tanto buscamos, que tanto quería. Con esta competencia, el club cacique se posiciona en la casilla número 23 a nivel nacional, lo que muestra el trabajo y la disciplina que deben tener los deportistas. Eh, gracias a la está viendo muchísimo el avance de nuestro trabajo con nuestros deportistas. De 94 clubes que participaron, Quedamos nosotros de puesto 23, uno de los mejores ranqueados de los clubes que fue a nivel Santander. Eh, nos fue muy bien, gracias a Dios, esperamos ahorita la otra semana. Nos vaya súper bien en la ciudad de Cúcuta con nuestros deportistas de patín profesional. Que esperemos a que sigamos cosechando triunfos para nuestro club, para nuestros deportistas. Ahora la meta es tener un buen rendimiento en las competencias que se desarrollarán en la ciudad de Cúcuta con los deportistas de patín profesional que viajarán la próxima semana. Con el fin de incentivar a los formadores de nuevos talentos en la ciudad, Alianza Petrolera entregará premio a entrenador que se inscriba en el sorteo por la página oficial del equipo. Alianza Petrolera quiere premiar a los entrenadores de clubes y escuelas juveniles de fútbol de la ciudad. El premio será un balón oficial de la Liga Bet Play de Mayor marca Golti y un juego de petos. Las personas que deseen participar lo pueden hacer hasta el 28 de octubre del presente año. Serán dos ganadores y el sorteo se realizará con los entrenadores que llenen este formulario durante un en vivo en las redes sociales de la Academia de la Vida de Alianza Petrolera el día 29 de octubre a las 5 de la tarde con la ayuda de una herramienta que permita un sorteo aleatorio. Quien quiera participar debe inscribirse al sorteo visitando las redes sociales de Alianza Petrolera donde aparecerá el link de inscripción o llamando al número 318-534-7398. Y un joven barranqueño lanza cover musical al ritmo de género popular. Juan Chavarro es un joven barranqueño que está lanzando un cover musical en la ciudad de Barranca Bermeja llamado Simplemente Amigos, una canción al ritmo del género popular y con una letra que refleja ese amor prohibido. Hola mi gente de Barranca Bermeja, les habla Juan Chavarro, cantante de la música popular de la ciudad de Barranca Bermeja. Quiero invitarlos a que vayan y sigan y escuchen mi nueva canción. Se llama simplemente Amigos de cover de la maestra Ana Gabriel. Vamos a escucharlo, está muy, pero muy bueno. Juan Chavarro le conta en noticias cuánto tiempo lleva en este proyecto musical, el cual ha venido trabajando con mucho esfuerzo y dedicación. Bueno, mi gente, en esto de la música yo más o menos he hecho como de cinco años. Eh, incursionando en la música popular yo un lapso como de dos años, pero ha sido un trabajo bonito, un trabajo de mucha... Dedicación, eh, un proceso que se haya sabido llevar. Y respecto a la canción Simplemente Amigos, se hizo de la productora que me dio la mano, con la cual estamos trabajando, de la cual pertenezco, que se llama Sabana Producciones, y del lado de mi manager Andrés Gil. Simplemente Amigos, es una canción que habla sobre esos amores eh, que la gente no quiere, esos amores imposibles que no pueden dar porque la gente no quiere. Entonces, es una mora secreta. Eso es lo que habla simplemente menos. El artista espera el apoyo de la comunidad barranqueña y los invita a que lo sigan en sus redes sociales de Facebook e Instagram como Juan Chavarro. Igualmente a que escuchen su nuevo sencillo que está disponible en el canal de YouTube. Hasta aquí la información más importante de las últimas horas en Barranca y la región. Esto es Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Feliz tarde.